Las hago a mi estilo propio para que tú sepas que a ningún cabrón le copio Me espero con mi mente como siempre están presentes Demostrando a los panitas esta lírica potente Mi estilo es muy demente y con el tuyo van de frente Observa a esa gente, no quieren que te superes No te desesperes, sigue siendo como eres Lucha por tu vida y lucha por lo que tú quieres Supera todo lo que haces mal en esta vida Es como si no trepes a su vida Sé que es difícil pero cacha la movida La vida no es comprada porque la calle está viva Te observan edificios que parece que se caen Encima de tu ser, nadie quiere ver crecer Quieren que te dañes y que sigas como ellos Aquellos no te brindan nada cuando necesitas Quieren verte abajo y que no pases de nivel Sin él tú eres más, eres más que un corcel Me Embalo y no resbalo, mis rimas te regalo No soy ningún profeta, rimodela a la Z Tú puedes hacerlo, de aquí vas a vencerlo Viéndolo, no viéndolo, tienes que entretenerlo Yo soy tu maestro, tú eres mi discípulo Yo soy Luigi, su maestro, le digo a mi discípulo Que tiene que insistir, subir, surgir, sus defectos corregir Como el fuego quema una alfombra, pasa una sombra Mientras sea más grande, el fuego se expande Las llamas van creciendo cada día más y más Los panas se hacen panas, cada día vienen más Amigos no hay nomás pero nunca para atrás Sigue hacia adelante y verás que vencerás Los WTS te lo dicen eso a ti ya no puedo más, esta letra escribí Luigi te lo dice que es un testigo de aquí MC que aconseja como siempre otro MC No bajarse la moral, sabes que eso está mal Mejor sigue adelante hasta que se abra un portal Este es mi hip hop, el que siempre estará Y logrará subir con mi hermano Z. Tenemos el micrófono y vamos a surgir Este es nuestro sueño y dedicarnos a escribir Letras por millones para que ustedes lo escuchen Así te duele el buche, así te duele el buche es mi CD más adelante en un estuche Así que escuche, escuche que esto no suena nuevo aquí Como siempre represento, soy el mismo J.I.P. Este es mi ambiente en donde mejor yo respiro Giro, giro, a los ojos te miro Y digo tranquilo, tranquilo Si las personas te discriminan por no haber aprendido Algún mucho detalle que no ha sobresalido Con el tiempo llegarás a nunca darte por vencido